venga, estamos en las catacumbas tenemos la poderosa y tenemos el trípode ahora la engancharemos aquí en el trípode para grabar un poco, nada, el engrase y cuatro tonterías, ¿vale? echarle aire y poner engrasarla un poquito porque lleva varios días que no la, no la cojo así que eso, ¿vale? Eh, ¿qué más iba a decir? Eh, vale, eh, lo del arnés, eh, voy a colocarlo ahora en el trípode y ahora lo enseño bien pero básicamente se es apretan estas dos palomitas ¿vale? esto lo he dejado todo lo Estirado que he podido, todo lo para abajo que he podido. Aquí hay que estar pendiente porque aquí los mosquitos te, te acribillan. ¿eh? Entonces hay que estar hay que estar así, así, así. No A las patas porque si no te, te dan, ¿eh? aquí te apretan. Entonces, eh, yo, tal como viene por defecto, viene mucho más corta, más arriba, mucho más arriba, ¿vale? Entonces yo lo que he hecho es darlo, ¿vale? De aquí no me acuerdo cómo venía, ¿vale? Pero de aquí sí que lo he dado bastante para bajarlo, pero bueno final a gustos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la idea es que si un día voy, por ejemplo, con, con mochila, pues claro, eh, me interesa bajarlo, creo yo, ya lo veré, ¿eh? Ya lo veré, a lo mejor me interesa llevarlo aquí arriba, no lo sé. Pero bueno, al principio es para ricola, es que para la mochila no, no creo que sea muy práctico, ¿vale? Y ya está, venga, voy a colocarlo al el trípode, la GoPro, y eh, se llama un poquito... Nada, meterle un poquito de... Eh, bueno, tiene, ¿eh? tiene, ¿eh? O sea que prácticamente voy a echar muy poco. Y de presión sí que está un poquillo, ¿ves? Está un poquito, ¿ves? Móneme los pies, que si no... ¿eh? Está un poco floja, ¿ves? Yo creo que se aprecia, está floja. Y yo lo que hago siempre... ¿Ves? Esta está más floja todavía. Y yo lo que hago siempre es cogerle y... Se afloja porque está tubelizada. Si no estuviera tubelizada no se afloja, ¿vale? Pero tubelizada se va aflojar. Es lo normal, ¿eh? Entonces... Eh... ¿Qué iba a decir yo? Ya me he despistado. Ah, ah vale, si sí, yo lo que hago para que el líquido no esté siempre en el mismo sitio, o está aquí guardado que yo, por ejemplo, bajo aquí para algo, ¿no? Para hacer algo. Vale, pues lo que hago es que ¡fiu! le doy media vuelta y la dejo, ¿vale? intentas dejarla y para que se quede el líquido vuelvo a bajar a otro punto, ¿me entiendes? Y aquí igual. Entonces yo pues, le meto así fuerte, pero para que no se vaya a quedar en el mismo punto, lo que hago es que la giro, que toque la pared, que ahí toque la pared y le doy un punto... La apoyo contra la pared y entonces se queda fija. De esa manera el líquido se queda en este lado. Y otro día abajo, le vuelvo a dar otra vez media vuelta, ¿vale? Apoyada contra la pared para que se quede el líquido otra vez abajo. Entonces, así el líquido no se te queda siempre seco en el mismo sitio. Se va repartiendo. Aunque se seque, con el tiempo, este tendrá dos meses más o menos este líquido. Eh, aunque se vaya secando, eh, no se te seca en un lado. Que se seque todo aquí, todo el pegote ahí, ¿sabes? No, que se vaya... A lo mejor se seca, pero una capita... Eh, fina por todos los lados vale, ya está. pues venga he hecho algunos arreglillos aquí, ya lo veis que está como, veis, lo he cogido con bridas cinta, un tipo de eh, celo de como de doble cara, pues, una tela de doble cara, como una especie de, no es 3M ¿eh? pero bueno, para que esto quede súper fijo y esta tira no tener que engancharla aquí abajo, en fin, bueno historias mías poder llevar al final el móvil porque está una temporada llevando el móvil pues lo típico una mochila donde pille no detrás en algún lado pero y para no llevar esta bolsa pero al final vean mejor más práctico llevar la bolsa y fuera vale, vale pues venga eh, grabo cuatro tonterías más vamos a echarle el aire rápido además tengo este cacharro estropeado tengo que hacerle inventos porque no me va la boquilla no me va la boquilla la boquilla pequeña está, está estropeada entonces le tengo que poner el añadido este es, la, es la, la bomba la que falla pero bueno, una bomba que va bien no la voy a, a tirar y ya está, ya la tenemos ahí. no si se ve, yo creo que sí. vale bueno, yo creo que más o menos. Voy a esto un poco así. Así, y así, y ya está. Pues venga, yo le pongo 1,2, por ahí andamos, ¿eh? Uno está ahora se me ha quedado como 800. Ahora está 1,4. Pues, uy, sí, ya está fuerte. De más. 1,4 ya está, a mi parecer, ya un poco fuerte de más. Y como es bici rígida, pues pillan los baches demasiado fuerte. Entonces, hay que, hay que quitarle un poco, porque si no... Si, la, si te pasas, te, te vas a... Puede destalonar o se nota que el, que el flaneo se mueve un poco. Flesa demasiado. Está un pelín floja, pero bueno, como solo vamos a ir de paseo, suficiente. vale Como solo vamos a ir de paseo, de sobra. Si fuéramos a apretar, pues bueno, pues puedes decir, la pongo más... Y ya tengo picadas de mosquitos. Ya me están picando. ¡Ah, la hostia! El tiempo este del verano... ...te acribillan. Ya está. Uy, no lo ha apretado bien. A ver si está. A ver si consigo. A ver si ahora... Entra. No mucho, pero bueno, más o menos. Una más. Ya hasta ahora queda un pelín fuerte. Voy mirando los mosquitos porque los tíos.. ¡Cómo apretan. ¡Cómo apretan los si nenes. Ya tengo en el brazo. Y en un momento. Te hace un repaso. Vale. Y va a salir más pronto. Porque estaba nublado y hacía vintecito. Digo, salgo más pronto y luego digo, hostia, digo, a ver si te va a hacer una emboscada. Y sí, sí, hubiera sido una emboscada. Porque luego ha salido el sol y si luego a salir a las 5, pues emboscada. Emboscada luego con el sol, ¿sabes? Vale, bueno, ya está, Esta... Está igual, lo casi más fuerte está que, que la de atrás. Bueno, suficiente. Vale, pues le vamos a meter ahora nada, un poquillo de un poquillo de de aquí y ya está un poco el spray. Fuera. No tenemos que desengrasar ni hacerle nada porque está bastante limpia desengrasada hace poco. Entonces metemos el Alin One que es lo más barato, 4 euros y pico del decalón. Tengo aquí un en tierra de esta arena absorbente y una tela porque así si cae algo pues ya no... Bueno, yo lo pongo así. A ver cómo lo hacemos. Vamos a poner un trago. Vamos a hacerlo bien, va. Hacemos así. Le damos media, media, ya está, ¿vale? Y ahora para que no quede muy pringoso y no quede, eh, que se coja mucho el polvo, le das un repasico así, ¿Vale? Si tuviéramos que, que, que, que hubiéramos desengrasado, entonces hay que engrasar la roldana, el cambio y todo, pero eso ya está engrasado, después de un desengrase. No es necesario. ¿vale? Pero si no, sí que no habría que darle solo a la cadena. Habría que darle también a las roldana un poquito más ¿Vale? Y ya está. Fijaros todo lo que queda. Poco a poco se va limpiando. Pero bueno, llega un momento que, cuando está muy sucia, que ya tienes ya, se me caen los chorremos Aquí hay un bochornazo cuando está muy sucio pues hay que meterle desengrasante, yo le meto esto, le meto desengrasante, te pones aquí detrás, pones algo en el suelo porque cae y chorrea, y entonces le metes psh, tal, le vas dando, dando y le dejas limpio todo el cassette, la cadena, todo esto, todo limpio, y luego tienes que, claro, secarlo un poco, secarlo un poco, dejarlo que pase un rato y, y lo voy a engrasar, ¿vale? nos vamos bueno, no va mal no tienes que preocuparte de nada ahí está puesta no hay que preocuparse de nada lástima no a ver, que pase un coche <ríe> Lástima, digo, lástima no ser como los como los pros del tour que iban a 50 por hora y media Cuenta por hora de Emilia. ¿Dónde va? que graba, sí, creo que sí A ver qué hora es, a ver qué hora es, las 7.52, me parece que son Todo se quito, sequito, pobres. Va, pues voy a hacer una Una toma aquí para que veáis cómo, cómo va. A ver. Voy a sacar la goma que protege que, que es, hace de bloqueo así vale pues así va, al final lo que he hecho es claro, o llevas la GoPro hacia arriba así o hacia abajo así conclusión, que la llevo ahora está al revés así entonces lo que he hecho es subir todo esto a tope quizá un poco incómodo pero bueno, la idea era que no que no grabe desde tan abajo del manillar, que grabe un poco más desde arriba ver si no sale sale todo manillar creo yo ¿eh? tenemos en ángulo en ángulo abierto abierto el w vale no está en el super pero está abierto a esto me lo he puesto pues ha aguantado esto es para limpiar la copa esto me lo he puesto aquí y así digo ahora le doy vale así que si la mancho no la mancha de momento está no ya está un poco manchada bueno pues eso Así va, ya veremos, mira, esto se desmonta así ¿vale? ¿Ves? La de estas dos palanquitas Que estarían aquí, las apretas ¡clac! ¿Vale? Y sales Y ya estaría ¿Vale? Y ahora para colocarlo Pues bueno eh, No lo vais a ver mucho ¿Vale? Pero tienes que meter las, El tenedor este ¿Vale? El tenedor este Se lo tienes que meter por aquí Ahora si lo conseguimos hacer a una mano. Ahí, ¿Vale? ¿Veis? Entonces... Lo metes así... Venga, que lo conseguiremos. ¿Ves? Apretas... ¡Clac! Y ya estaría, ¿Vale? Y luego, aflojar, lo quitas de aquí. Y luego va a pasar hacia arriba o hacia abajo. Hacia donde te interese. ¿Vale? Y ya está. Y aquí llevo el móvil... Porque eh, la idea es intentar transmitir en algún momento, intentar transmitir en vivo con la GoPro, pero bueno, eso ya lo dejamos para más adelante, ¿vale? Y por eso al final digo, bueno, pues móvil ahí con Power Bank aquí debajo de batería para que el móvil o la, o la GoPro, a lo mejor cambiar la batería, no lo sé, o ponerle un cable, pero claro, como era un cable a la GoPro habría que enganchar aquí un power van pequeñito y meterle un cable. El problema de la GoPro, la 8, eh, creo que la 9 y la 10, el problema de estas GoPros de ahora, es que tienen un problema. Antes tú le abrías la pestañita, tú abrías la pestañita de la GoPro y solo quedaba, a la vista, solo quedaba el conector de la batería. ¿vale? Ya está. Hola. Hola. ¿Qué? Solo quedaba el conector de la batería con las GoPro modernas. que pasa? Que tiene una palanca grande y se queda a la vista la tarjeta de memoria y la batería eh, se queda que se podría salir en un golpe. entendés? O sea, las copros nuevas tienen esa cagada, eh, por lo menos la 8 y yo creo que la 9 y la 10 son igual, son ventanitas. bueno, y y tiene ese problema, entonces aquí no puedes llevar a la, la pestañita aquella típica que se le quitaba ¿eh? y que dice, bueno, no es sumergible pero solo quedaba a la vista el conector de HDMI y el conector USB-C que era el de carga y ya está, la batería seguía estando cerrada y la tarjeta seguía estando cerrada con la GoPro nueva no se puede ¿vale? entonces son algunas cagadas, hay cosas que se mejoran y cosas que se cagan y esta es una de las que se cagan y está. Venga, vamos a seguir que, que si no aquí no, no hacemos nada. Venga. Bueno, pues aquí no vamos a dar la vuelta porque mi mujer mientras no me llame me tengo que dar la vuelta ya no sabe cómo está el lago esto que había gente así que no sé si podremos grabar mucho Nada, no quería hacer ruido porque está mirando aves y, como digo, como empieza a hablar, se van. Así que voy a dar la vuelta por el lado de enfrente. nos metemos aquí al río vamos no, a meternos al río del otro lado no lo vais a ver y aquí todavía veréis algo aquí todavía veremos algo bueno queda poquita agua pero bueno. <coughs> sí, bueno no corre, está casi parada No sé si lo observáis, yo creo que sí. Está prácticamente parada. Sí que hay peces. Aquí están los pobres, esperando que lleguen las lluvias. Pero bueno, es lo que tenemos. Tocar de sequía. Bueno, pues ya está. Lo vamos a dejar aquí. Me voy a... Vamos a sacar la cámara. Y voy a... Y voy a parar la grabación. Y me voy rápido y veloz porque tengo que estar que media hora, no sé, media hora mínimo voy a tardar en llegar a casa, pues tengo subida. Y yo tengo que cambiarme, coger el coche. Ya no cuenta ducharte, eso ya sería como el lujo. ¿Vale? Bueno, algo corre de agua, poca cosa. Poca cosa. Pues venga, nos pues vamos. Cogemos la poderosa y poderoso. ¿Vale? Bueno, pues la vida es, es viejecilla pero a mí me hace la paña Es viejecilla pero hace la paña Tengo que cambiarle ya los discos, porque los discos tienen una rebaba No sé si lo veis, tiene una rebaba ya bastante ahí Entonces, ¿qué pasa? Que cada disco... No me acuerdo si era un disco o los dos 100 euros <ríe> XT, si me no XT Así que estoy valorando darle el cambiazo. Estos que tienen la reba un poquito el de delante, un poco más, más grande, están más finos de dentro, los cambio por el de atrás. ¿vale? Le hago un cambio al disco de atrás, uno por otro, y este está más planito. ¿eh? Y con eso tiro yo 10.000 kilómetros más. no sé, sí, Bastante, ¿vale? Así que hay que buscarse la vida. ¿vale? Y a lo mejor venden de segunda mano. También puede ser que alguien haya cambiado el XT y este muy nuevo y lo haya cambiado por, yo qué sé, un XTR o por otra cosa y los tenga bastante nuevos, también puede ser, ¿vale? Y la verdad es que me gusta, me gusta como frena, va bien, va bien. De hecho, me dejaron para probar algunos de 150, me parece, 160, me dejaron unos de 180, le puse el acople, el, el, el extensor, digamos, para que se pare la pinza más y todo el rollo, eran más ventilados, pero que va se notaba el ruidito de que se comía se comía la pastilla en fin que no, no era no era fino el X estaba más fino que cualquier otro de estos de 180 de 180 simple hola espera que estoy grabando ahora corto bueno pues venga dejamos la grabación hasta luego